Come <laughs> on. Están <laughs> Hey, hey, hey, hey, hey, What's up, man? <risas> sí, ese era yo tomándome Bueno, intentando tomarme 12 chupitos Fue imposible, mi cuerpo ya lo rechazaba Eso no son 12 chupitos a palo seco No, están un poco reducidos Podéis ir viéndolo aquí Voy a rebajar esta mierda porque si no Voy a morir El año que viene prometo, prometo que conseguiré tomarme las 12 A que sí, el año que viene nos lo tomamos juntos, ¿eh? Venga, a corretear ¡Nos vemos, chupitos! ¡El chupito challenge! Este vídeo no va a tratar sobre los chupitos Va a tratar sobre los propósitos de año nuevo O como mejor los definiríamos Los despropósitos de año nuevo La gente dirá cosas... Pondrá cosas como que quieren ser mejor persona Que quieren ponerse en forma... ¡Puta estimadora <risas> ¡Qué estimadores! Nadie quiere ser mejor persona en realidad Ni ponerse en forma Quieren, quieren que les vean así, pero no, no quieren serlo Así que empiezan durante un par de días, un par de semanas Y luego lo dejan ¿Por qué? Porque en realidad no es lo que quieren Los gordos quieren seguir siendo gordos Pero que la gente no les... No le importa que sean gordos La gente quiere ser cabrona Pero sin que a los demás les importa que sean unos cabrones Entre los propósitos y la Operación Bikini son las mayores mentiras, los mayores timos de la humanidad No solamente son los mayores timos, sino que también son los más predecibles Tú sabes que la gente va a empezar en mayo a decir Voy a ponerme en forma, pero no Y luego se miran las lorzas Esto es culpa tuya, ¿eh? ¿eh? Pero si ya estabas gordo el año pasado, en septiembre tú estabas gordo el año pasado me hice propósitos de Año Nuevo y me fue bastante bien Así que dicho, si el año pasado sin propósitos me fue bien Voy a marcarme unos, unos propósitos realistas este año Si vosotros no sabéis qué propósitos marcaros Os voy a dar una pequeña lista para que podáis ir tirando Y decidís que os gusta más, que os gusta menos Uno de los propósitos más comunes suele ser intentar ser más positivo Pero no saben cómo Creen que ser positivo es sonreír todo el día y decir ¡Ah! ¡Ah, la vida es genial! Mira, eso brilla cuando hay nubes. No, en realidad ser positivo consiste en ver el lado bueno de las cosas. Durante un curso que di hace hace poco hicimos algo que se llamaba la pulsera del agradecimiento, que consistía en una cuerda y hacer un nudo por cada cosa que que agradecerías. Luego, cuando estás mal, un momento de bajón, tú lo ves. Y te sientes bien, porque en realidad sabes que hay gente que te cuida. Hay gente que se preocupa por ti, aunque en ese momento no te hayas dado cuenta. Para los que quieren ponerse en forma, hay una, una frase que me gusta mucho. Por muy buena puntería que tengas, si el objetivo está más lejos que el alcance de tu flecha, jamás lo alcanzarás. Marcaos pequeños objetivos. Por ejemplo, mmm, 10 flexiones al día. Seguro que tienes 5 minutos en los que, de los que puedes sacar para hacer... 10 flexiones estoy segurísimo para la gente que quiere ponerse en forma y además cuidar su alimentación en vez de decir voy a comer sano voy a comer más sano simplemente reduce las grasas, reduce los azúcares la bollería industrial porque esa mierda te está matando por dentro ser menos cabrones no consiste en ser menos cabrón con todo el mundo sino ser menos cabrones con la gente que, que no se merece que seamos cabrones con ellos y es muy sencillo gracias y por favor, cultura, eh, leer más, ir al teatro, ir al teatro es tan bonito, en el musical del libro de la selva, y la verdad, me han entrado tantas ganas de ir más al teatro. Uno de mis propósitos es ese, apostar por cultura, vivir experiencias, conocer gente nueva, de otra cultura, que hablen otros idiomas, creo que con esto ya he podido ayudaros bastante con vuestros propósitos. Aquí os digo los míos, y si también queréis coger de aquí alguno, bienvenido sea. Mi primer propósito para este año es leer más Quiero leer seis libros este año Es un libro cada dos meses Aprender idiomas Este año quiero aprender suahili. Mi propósito número 3 va a ser ponerme en forma Pero como podréis haber visto en mi vídeo de 7 Days Challenge Aquí podéis verlo oh. eh, Me puse en forma en 7 días Si me propongo ponerme en forma en un mes es que ni siquiera sé lo que puedo conseguir ya En realidad sí lo sé, pero vosotros no, así que ya os lo enseñaré En vez de hacerlo ahora mismo, lo haré en mayo y, ta, y ya está Mi propósito número 4 va a ser hacer más introspección y meditar un poquito La meditación está muy, muy en sincronía con el yoga Así que ese es mi propósito número 5 Mi propósito número 6... Es ser más yo. Darme la libertad de ser más libre. Puede parecer que siempre hago lo que me apetece, lo que quiero y tal. Pero en realidad me, me cohibo bastante por la situación. Soy humano. Aunque no lo parezca. Aunque parezca un dios griego tallado en mármol. Soy una persona humana como todos vosotros. Y por último. Mi propósito número 7 es viajar más. Vivir más experiencias. Lo que os decía... Eso te abre la mente, yo si hay algo que quiero es una mente sin barreras, no quiero algo que me limite psicológicamente. A pesar de que creo que los propósitos de Año Nuevo son una mentira, me he propuesto cumplir todos estos. A ver si es verdad, a ver si los cumplo. Darle like, compartirlo, yo qué sé, todas esas cosas que se dicen al final de los vídeos. Mucha suerte con vuestros propósitos y paz.